Raúl Monegro se refirió este miércoles a los trabajos que inició el gobierno en la llamada Avenida Circunvalación del Nordeste, calificándolos como un engaño más del gobierno dominicano. Mira, más bien eso eh, creemos nosotros que no se ha iniciado nunca, que se ha hecho un bulto, como se dice en el lago popular, que las autoridades una vez más eh, se comprometen y no cumplen con este pueblo. En ese sentido nosotros creemos que esa... Eh, Obra, esa avenida sin valoración debe iniciarse, pero no solo que se inicie, sino que se concluya, que no se paralice ya cuando eh, eh, esté en procesos los trabajos. Y creemos que el pueblo debe exigir, debe exigirle a estas autoridades eh, mentirosas que cumplan con lo que se comprometen, porque son situaciones que producen y obras que este pueblo necesita que ellos eh, le dan larga y muchas veces no las construyen.